Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Vamos a hacer un tema diferente Hoy les voy a mostrar Parte de mi colección En lo que voy este, acomodándolo, Es más para pasar el rato ¿eh? no, no crean que Es que compré Estas cartoncitos Para acomodar mis monedas Que si sí son bastantes Voy nada más a acomodarlas Más las más significativas, las que también están mejores cuidadas, ¿sí? compré un, un portamonedas, pero pues este, está muy pesado, entonces las monedas se, se, se caen, entonces cuando se caen se maltratan, ¿sí? pues para los billetes sí están buenas, pero pues para las monedas no, a lo mejor sí, ya después, este compro algo, algo especial para las monedas, pero por lo pronto, los voy a poner así, como, como estas, esta, esta la, la, se la acabo de comprar a mi mujer, se la cambié por 10 pesos, <ríe> y es de 20, pensó que era de 20, es de las, de nuevos pesos, no conmemorativas, está, está muy chida, Ahí está, y como es nueva, pues por eso la, la puse aquí, y, Adquirí esta en la tienda de numismática, esta sí es plata, a ver si se ve, y ya la puse en su capsulita, y ya, Ahí está. y el dólar que, pues que está muy muy bien tratado, de 1971, está, está en perfectas condiciones, pues al revés. Este se ve el reflejo del, del celular. ¿sale? Y también adquirí esta de un peso de, de, del cachetón. Así le dicen. Moneda de un peso del cachetón. Entonces, si sí me gasté un barro. Me gasté como 300 pesos en todo. Con todos los de estos, los estuchitos. Para las monedas. Y, y adquirí este otro peso de modelos Esta me gustó mucho. Porque es del año... Eh, 1958. Tengo uno parecido. Pero pues ya está bien maltratado. Es cuproníquel. ¿sí? Eh, este, ese que... Pues estaba, estaba en mi colección. Pero cuando fui a la tienda de numismática. Me encontré esta. Dije, a ver, esa. Es que yo tengo una, pero... Pues vean la diferencia. La diferencia de, de trato. Entonces, esta esta va a valer mucho en unos 20, 30 años. <risa> y me gusta mucho lo de las monedas. Me gusta muchísimo coleccionar. Y pues como les comentaba. los El fraude que me hicieron con estas monedas chafas. <risa> esta es bil metal. Entonces no tienen valor. Algunos son chinas. Ya estoy investigando. Los chinos como replican todo. Pues por eso. Este. Ponen. Hicieron estas monedas para hacerlos tontos a los mexicanos, de que ay, ten. <risa> Pero no. Bueno, pues ahorita voy a seguir con, poniendo las monedas. Lo que sí me comentó el, el, la persona ahí que atendía la tienda de numismática, de las monedas como las tuviera, que no las limpiara, que no tratara de, de lavarlas, o ni, mucho menos echarles químicos. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, esta moneda de, de mil pesos, yo iba a hacer una prueba limpiándola, pero dije, no, mejor primero investigo. Y sí, me dijo, no, no, no, no las laves, mejor así. Si eres coleccionista y quieres hacer tu, tu colección que, que valga algo, este, así déjalas tal cual. Después va a haber alguien que, que las quiera adquirir, tal y cual están. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita. Es ponerlas en su, en su estuchito, y ya después, ahorita para el video que estoy haciendo, únicamente las voy a poner en su estuche, y se las voy mostrando, y ya después las voy a, a poner con, con un plumón, o una pluma, el año y todo eso, para, para tenerlas bien, cómo se, por categorías, pues, y me voy a meter a, a ver, eh, la ley, y eso pues, porque, pues, hay varias, varios tipos de, de ley, la ley es como, el, el valor de la moneda, si, ¿sí? la plata, o, a, a lo que estuve escuchando, ahí estaba, cuando yo estaba comprando mis monedas, estaba, un señor aparte, le estaban explicando lo de la ley, y, y según, pues, eso de, porque antes hacían las, las monedas de pura plata, entonces, como hubo devaluaciones de y devaluaciones, de eh, iban, poniendo menos plata en las monedas y por eso el grado iba bajando el grado de ley de, en la plata pues ah pues pues y también me hizo me hizo una, un comentario y dice, oh, o sea que estás haciendo tu colección de pesos pero pues de todos de todos tipos ah porque si quieres hacer colección de pesos yo, yo, yo te puedo ayudar ay mendigo camión, si, sí, tengo, tengo varios pesos, este es un peso, de Morelos, pero de otro tipo, si, ¿sí? el que me gustó, el que me faltaba, era este, el del cachetón, si, ¿sí? son, son diferentes, pero, de, de este, sí tengo varias monedas, de a peso, era, eran las más comunes estas, estas del cachetón, no, fueron muy pocas, las que se, se acuñaron, entonces estas son, sí son muy especiales, por eso, por eso la, la compré, aunque él tenía como 20 monedas, pues ahí de estas del cachetón. Pero de esas 20 monedas le compré la, la que mejor calidad tenía, sin golpes y, y sin, este, sin manchas. Como esta de otra de Morelos, sí, sí tiene un poquito de mancha aquí, pero dice, es que esa mancha es, es natural. O sea, no, no, una moneda no se pule, para que agarre valor de antigüedad, no debes de limpiarlas ni pulirlas, porque muchos de los coleccionistas buscan eso, de corroborar la antigüedad de, de la moneda, si uno las pule o las limpia, eh, ahí es, es muy difícil eh, saber de la antigüedad de, bueno, pues, aparte de la fecha, pues, de ¿eh? ver lo que los coleccionistas este, buscan, eh, la, la antigüedad, ¿sabe? Entonces... De estas monedas de un peso que tengo Que les digo, tengo varias Y aquí tengo más bolsitas Con muchas monedas Ahí, aquí está. Las estuve separando Por Por su por valor Y todo eso, tengo muchísimas monedas Entonces de todas esas Voy a voy a poner en, en sus sobrecitos cada, cada moneda Por lo que me dijo el señor Como les decía Tengo otras monedas Este es un peso, este es otro peso entonces, y aquí está otro peso, entonces, para mí la que más valor podría ser, sería esta, de las de todas, de un peso, porque es la que, eh, como que estuvo enterrada, tiene óxido como de tierra, como que alguien, alguien la enterró, o se le cayó, y duró años ahí enterrada, y llegó aquí a mi colección, esta mi mamá, la, esta es su colección, esta colección la empezó mi mamá, y, y esta moneda es la más significativa en pesos, ¿sí?, para, para mí, pues, uh, muchas personas, entre más conservadas tengan, como este tipo de monedas, o, o, o la del dólar que tengo aquí, como esta, que nunca estuvo en circulación, mi tía se la regaló a mi mamá, de Estados Unidos, una en, en el año como 1980 y tantos vino, y se la regaló, eh, nuevecita, como, hagan de cuenta, como la que acabo de, la que acabo de enseñar, como esta de 20 pesos, que es nueva, acaba de salir, así en Estados Unidos, en aquellos años, mi tía se la trajo a mi mamá, y mi mamá la conservó muy bien, nomás que apenas ahorita, la puse en su cápsula, entonces, esta moneda, en varios años va a estar como este dólar, así bien conservadito, y va, va a valer un buen barro, obviamente yo lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar, a lo mejor mis nietos, <ríe> o mis bisnietos, sale Bien, de estos de peso, vamos a, Poner, vamos a poner dos. Vamos a poner la que esté menos maltratada. Ok, estas dos. Esta de peso la voy a poner, que es la más oxidada. Vamos a ponerla aquí. Ya, yo, yo empecé con esto de las monedas por gracias a mi mamá. De hecho, mi mamá no coleccionaba casi monedas, más, más bien coleccionaba billetes, que, que es la que les mostré ahorita al inicio de, del video. Y de hecho, creo que hice un video hace como dos semanas, mostrándole cada uno de los billetes que tengo. Sí, ya la colección, mi mamá la estaba haciendo perdediza. Es que no se sé, ponía a jugar lotería con los niños, con los nietos, ahí lotería, y sacabas las monedas estas. Y se ponían a jugar ahí, lotería, yo, no, mamá, no, ¿qué estás haciendo? Y sí, se perdieron muchísimas monedas, muchísimas monedas se perdieron. Esta de peso también. Yo, es que, de hecho, le una vez yo me encontré una moneda española del año mil, mil, creo, del año 1700. Y se la di, mamá. Ah, y me la encontré tirada en el campo. ¿sí? Ya, Aquí te va esta moneda. Aguárdala bien. Y pues como les comentaba. Se puso a jugar lotería con los nietos. Ahora cada viejo. Saca el final del torneo viejo. La última pelea. Goku contra Chiren. Contra Eso hasta mañana amigo. Como les hice el comentario ayer. Hoy, hoy, no, hoy no paso. Videos de Dragon Ball. Hasta mañana domingo. Desde las 10 de la mañana vamos a empezar a transmitir. Voy a empezar a transmitir los capítulos del Torneo de la Fuerza. Excepto. Bueno, ahorita que termine con este video. Voy a, a ponerme a editar los últimos dos videos. Que esos. Hijo de su madre. Están bien bien difíciles de subir. Ese intento de subirlos hoy dos veces. Y bloqueados. Los bloquean así. Más. Entonces, si reitero Muchas veces. Eh, o reincido muchas veces en ese tipo de infracciones Me bloquean la, la cuenta Entonces probablemente Probablemente ahorita que termine voy a editarlos Incluso casi casi quitarles el audio de la, de la Donde está la música No importa que, que esté sin audio Porque eh, ahorita lo que bloquea mucho es el audio La música Es como de, de, eh, distinguen los derechos de autor Por la música entonces, híjole, pues sí, hasta ahorita, todos los que lo he transmitido, sin problemas, nomás hubo como el 155, que, que sí me lanzaron una alarma ahí de, de derechos de autor, pero, eh, las, las personas esas no, no hicieron mucho, entonces, de, desistieron de esa monetización, o de esa, de ese, de ese reclamo, sí, me llegó, a mi correo, o sea, es que esta persona desistió, pero... Ah, y tu moneda va a ser monetizado tal cual. Sí, pero, o sea, no en todos, en todos los casos va a ser eso. Entonces, sí, hay que tener muchísimo cuidado. Esta es otra moneda de... Conmemorativa de este año. Es de Revolución. 2010. No, no, es de este, no, no es de este año, es del, del año... Del 2010, es conmemorativa, monedas que salieron en el 2010, y también, o sea, la colección, de hecho vi una colección de puras monedas, de 5 pesos, todas las conmemorativas, como como de las 9 pesos, pues y, y pregunté a, a la persona ahí de, de la tienda, "Oye, cuánto cuesta, en cuánto tienes la colección esa de 5 pesos, las conmemorativas, en 800 pesos, eran... Como 20 monedas de 5 pesos, pero todas conmemorativas y puro 5 pesos, 800 pesos costaba, entonces, amigos, a los que tengan monedas ahí y se encuentren una de esas monedas conmemorativas, le pueden sacar casi el cuádruple del valor actual, o sea, si tú tienes una moneda así de 5 pesos conmemorativa, vale eso, 5 pesos, pero si tienes la colección completa, puedes ganar hasta 8, puedes venderla hasta por 800 pesos o más. Dependiendo, o si sea, hay un coleccionista, así que, que diga, o las subastas, y en las subastas, pues, o, o puedes ganar lo que tú realmente quieres, o le puedes ganar muchísimo más, porque a veces los, los coleccionistas se pelean por eso, entonces, de, como si yo hubiera comprado esa colección de, de cinco pesos, en 800 y yo la subasto, le puedo a lo mejor sacar hasta tres mil pesos, ¿sí? pero es de ese, de ese eso de las subastas, pues sí, es otro rollo. Yo casi no sé de eso. Entonces, aquí tengo otras monedas. Creo que también... Primero voy a poner las, las más chidas. Las, miren, miren esta. Esta es otra de $20 pesos. Ya tengo dos de $20 pesos conmemorativas. Que es esta. Y esta. Sí, entonces... Para ochocientos, no, las de 20 valen más, o sea, si las de 5 la colección valía 800 imagínense las de 20 tener una monedota así, grandota, como tipo de esta, pero así grandota, así, y con, con el Azteca, pero esa era plata, eh, y, y valía 2.500 pesos, una sola moneda, no, oh, estaba, estaba hermosísima, de hecho, creo que en un video donde, de esa tienda que les hice, le tomé una, una imagen a esa moneda, pero esta vez que fui, el día miércoles, estaba abierta la tienda. Ese, ese video lo, lo subí porque estaba cerrado, entonces no me pude meter. Pero me dio, me dio cosa decirle a, a la persona, ¿qué onda? Dame chance de, de hacerte un video, ¿no? <ríe> o sea, me voy a colgar de una persona para yo estar aquí monetizándole o no. Probablemente después, ya, si soy un cliente recurrente, que me gustó mucho esa tienda, son muy sinceros. Este, y muy profesionales, te, te responden todo, todos los, tus dudas que tengas, te responden, y sí, lo que me comentó, dice, no, es que si tú pones en tiendas numismáticas en, en Guadalajara, la primera que te sale es esta, porque nosotros somos muy, muy conocidos, o sea, mucha gente nos conoce, y ya le empecé a preguntar, le, le dije, te puedo hacer una pregunta, sí, adelante, sin, sin compromiso, Oye, este, tengo unas, unos billetes, así, ya sea, o sea, pues tráemelo, lo revisamos y, y, y, te ofrecemos. Digo, no, pero es que no los quiero vender, quiero que me informes. Ahorita no quiero vender nada, quiero coleccionar, o sea, tengo esa afición ahorita de, de coleccionar. Sí, entonces digo, no, no quiero vender, quiero que me informes. Ah, pues sí, pues un día trae tu billete y... Y te informo. No, pues bueno, perfecto. Y como me cayó tan bien, me trataron muy bien. Me traje varias cosas de ahí. Como les comenté, me traje todos estos para poner mis monedas. Que cada de estos cuesta tres pesos. Compré como 200. <risa> Nada, fueron como 60 que compré de estas. Les compré esta moneda de plata de un peso. Les compré el. El morelos cachetón, el de peso cachetón, ¿dónde está? Este, el de peso cachetón, este también se los compré y les compré este peso de morelos también. De todo eso lo compré. En total fueron como 450 pesos, pero nomás en tres monedas y en los paquetitos. Pero esto, esto para mí es un, va a tener un valor ya después es, no significativo monetario, sino ya emocional, pues. De coleccionista. Es que cuando uno toma una afición de coleccionista. El, el precio a veces no vale nada. ¿sí? Por ejemplo, el, el, esta moneda de dólar. Que es la que le comenté. Que, que mi tía de Estados Unidos se la regaló a mi mamá. ¿sí? Para mí tiene un valor ya sentimental. Ya no tiene valor económico. ¿sí? Entonces, me, por a lo mejor me ofrezcan, me ofrezcan un buen dinero y yo no lo voy a querer vender, a menos de que pues sí me llene muy bien el ojo, y obviamente yo tenga problemas económicos, ¿sí? pero todo esto, todo esto que estamos haciendo ahorita, bueno que estoy haciendo ahorita, es va a ser, es tradición ya, gracias amigo por tu like, ahora no hay alarmas, porque estoy grabando desde mi celular, la computadora la tengo ya, <ríe> sí es que, ya, tanto la computadora. Todos los días estoy con la computadora. Y no más aquí, pues en mi trabajo. En mi trabajo también estoy ahí. Esta, esta no me no acuerdo por qué la guardé. Es de 10 pesos. Pero no me acuerdo, no me acuerdo por qué la guardé. Esta, esta ahorita la dejamos ahí. Ahora vamos con las de 5 pesos. Vean, esta es de 5 pesos. Pero no se alcanza a distinguir bien. Esta es una de 5 pesos. Tengo hasta ahorita nada más 3. Entonces me faltan como 17 monedas de 5 pesos para poder, para completar la colección. Esta creo que no es mexicana. No, esta es de Turquía. No sé, la confundí como moneda mexicana, pero es de Turquía. Entonces está. Bueno, pero igual también va al paquetito. Esta sí es de, de México. Otra de aniversario y pues ya, entonces no, no, esa no es de, de México, entonces ahorita nomás le estoy pasando un pedacito de rollo, sin mojar ni nada, porque también le, me dice el vato, no, no las limpies, y, oye, pero veo muchos videos en YouTube, en Facebook y todo eso, de que según eso son numismáticos, y que, de, que échale agua caliente, jaramías Aquí nosotros, saludos amigo. Veo que ya, ya estás eh, avanzando en el. Ah, es que no es que no se va eh. los chats. Habla claro. Ah, eso ya lo leí. Dice habla claro viejo. No, no, eso ya También lo leí. Pero es que se repite. Es que no puedo subirle el chat. Pero bueno, les comentaba, digo, es que en YouTube, que pon agua caliente, y luego échale vinagre, y de hecho yo hice un video de eso, pensando que, que si sí era lo, lo, lo, indicado para limpiar monedas, y dice, no, eso no, no debes de hacerlo, no debes de limpiar nada, así tal cual, tú agarras una moneda, la adquieras, así o guárdala, agarra más valor que... Con la suciedad, el óxido, probablemente, no, no es óxido, es este, como hongos, que agarra, como sarro, porque óxido, no, las monedas originales, no deben de agarrar óxido, deben ser como tipo, hongo, si, ¿sí? Sí, este, esta no es óxido, esta es mugre, sí porque este, este no, no es plata, es, es níquel con, con este cobre. Que ya mezclado. Se llama cuproníquel. Sale. Y ahorita pues así. Pues más que nada. Quitarle lo, los dedos. De los que lo han agarrado. <risa> las marcas. Las huellas. Por eso estoy haciendo esto. Y ya después la. La pongo en su. Ah no. Pero tengo de varios tamaños. Que estoy haciendo. Esta va aquí, sí, más pequeñita. Es que compré de varios tamaños para las monedas grandes y para las monedas pequeñas. Entonces esta de 5 pesos cabe perfectamente aquí. Que va para la colección de monedas. Ya cuando cumpla. Cuando cumpla. Cuando ajuste las las 20 monedas de, de, de aniversario de 5 pesos. A lo mejor así ya la subasco. Sí como le digo estaban en 800 pesos la colección de monedas de 5 pesos y si sí, estaban nuevecitas, recién saliditas como la de 10 pesos que le acabo de enseñar como esta en cuanto mi señora me la, me la mostró y se presta para acá presta dámela ahí te va un billete no, es que es coleccionable, va a ser coleccionable esa moneda, porque no, si sí se imprimieron bastantes, pero no millones, son, son, van a ser muy escasas esas monedas, vamos a poner esta también de 5 pesos, esta es del año 1976, y es, es níquel con cobre, es cupro níquel, ¿sí? y está en muy buen estado, entonces esta también se va aquí al... Al estuchito, Luego ya después le, les voy a poner su, su nombre, la fecha, el tipo de, de calidad de la moneda. De hecho, estoy haciendo esto para que eh, la persona de, de numismática me ayude a, a poner la etiquetita que qué valor tiene la, la moneda. Y ya le voy a apuntar ahí. Y ya después, eh, no sé, en unos 3, 4 años o 10. Hacer un video, te vendo esta por tanto. Porque en aquellos años, costaban tanto. Ahorita deben de costar más. ¿Cuál la otra? Ah, estas, estas. Estas me gustan mucho porque son cobre. Estas son cobre. Y estas son viejísimas. Estas, estas sí son viejísimas, estas monedas. Esta es del año 1973. Esta, y tengo tres. Esta es del año... 1943, esta otra, esta si sí está bien maltratada, y este es del año 1974, esta es la mejor conservada, no tiene tantos tantos rayones ni nada, pero más que está muy sucia, pero nunca ha sido limpiada esta moneda, entonces como no han sido limpiadas, pueden tener mejor valor, o un valor, un poquito considerable pues aunque dicen pues que son cobre van para el kilo y todo es como les digo si eres coleccionista hay uno que otro loco que le va a gustar y te la va a querer comprar ¿Sí? es como todo pues si uno no se quiere deshacer de sus cosas hay personas con tal de obtener lo que tú tienes son capaces de, de ofrecerte una gran cantidad de dinero es por eso que yo veo muchas noticias de periódico y YouTube, Es eh, una moneda como esta de, esta de, de, de un peso de plata, esta vale 70 mil pesos, una persona lo vendió y ya piensan que todos, todos que tengan esa moneda va a valer 70 mil pesos, no, es porque a lo mejor esa persona especialmente quería esa moneda y la persona no lo quería vender, es por eso que valen a veces un valor muy, muy alto. Aunque sí si les, no les voy a mentir, hay personas, digo, hay monedas que sí si son muy raras. Las que tienen error de impresión. Las que sí si son como estas de dólar. Hay una, una de dólar especial que, que trae creo un error aquí en, el, en, el, en la Águila. Y esta sí si se vendió hasta por 10 mil dólares. ¿Sí? Pero en subasta, en subasta se vendió. Pero... Es, es, es nomás valor sentimental ya coleccionar monedas es, es, sí es eso nada más Ay, aquí está la otra esto sí lo voy a poner esto no cabe ah miren bueno ya puse la que más más bien tratada está es que luego se me acaban los cartoncitos y voy a tener que ir a comprar más Tenía una de $50 pesos ¿Dónde quedó? Me la robaron No, por ahí debe de estar Por ahí, por ahí, por ahí Creo que va a estar Allá tirada Es que como esta sí, sí, Como la tenía así Y cuando la saco Como que se resbalan las monedas y se caen Pero por ahí debe de estar Cuando empecé a ver eso de los de $50 pesos, creo que unas monedotas. De hecho, ¿dónde están? Ah, ya lo vi. Ya lo encontré. Está hasta acá. Esta, esta, miren. Esta moneda de $50 pesos. Eh, vi en un, en el, en el periódico, hasta creo que en Televisa también, esta moneda si tú la tienes, te puedes ganar 60 mil pesos, nada es cierto, eso, saben cuántas monedas tenía esta, el señor de la numismática, tenía como 50, 60 monedas de estas, to, todo es nada más sentimental, la que sí no, no vive, que tuviera, fue esta de 5 mil pesos, esta, o sea, todas las, que, todas las monedas que yo tengo, las busco en internet, en Amazon, en Mercado Libre, y hay personas que las venden en $3,000, $4,000, están 70 mil pesos esta moneda, la de $50 pesos. No, hay gente que sí se pasa, y que le quiere ver la cara, pues. O, o se dejan llevar por las, los... los comunicados del periódico, de la televisión... Y ya dice, ah, yo tengo esto, lo voy, a, lo voy a publicar en Mercado Libre, que, que quiero 60 mil pesos para esta moneda. Pero pues, son monedas bien feas, maltratadas, golpeadas, este, pulidas, y es cuando más, más este, están cometiendo el error. Esta moneda, miren qué bonita, se ve ahí en su estuche, y no está limpiada, no está pulida, está tal cual, eh, salió de, de la acuñación. Igual esta de 50 pesos, esta nunca se pulió, nunca se limpió, hasta ahorita le voy a dar una, una pasadita para quitar probablemente el sudor de mis dedos, porque si me dijo eso el, el, el, el señor de ahí de la tienda me dice, trata de comprarte guantes cuando las limpies para que no le quede nada de tu sudor a la moneda. Lo menos que puedas antes de meterla a, a su estuchito o a la cápsula. Porque eso, ese, ese sudor que tú emites. Sabe que trae carbohidratos, no sales, no sé qué fregados, dijo Eso si lo pones ya encapsulado, ahí sí se le va a hacer una, una considerable marca. ¿Sí? O se va a ir acumulando el sarro No el óxido, el zarro. Entonces, aquí se alcanza a ver, que está un poquito ya sucia, pero no, no es mucho. Entonces, entonces, si ustedes cuentan con una moneda así, como yo, yo les aconsejo que mejor la guarden. Probablemente, o sea, y si no llegara a valer, son son historias que les pueden contar a sus nietos, a sus mis nietos, si llegan a, a tenerlos, <risa> Es que, ya cuando uno ya, ya va chocheando, ya pierde la, a veces que no tiene nada uno que hacer y pues, ah mira esta manera la adquirí o me acuerdo que hice un video, <risa> hay algo que, de qué platicar pues, ¿verdad? Bien, pues creo que esas eran todas las que, las más, más relevantes que había por, por poner, entonces ahora vamos, no, pero para eso tengo que revisar moneda por moneda, miren, estas, es como les decía, había un este, ¿cómo se llama? en el periódico, de que por una moneda del mundial de 200 pesos. Te podías ganar hasta. O, o podía valer hasta 3 mil pesos. Si eso fuera cierto. Vean el puño de monedas que yo tengo. Estas. Es. es, es cobre níquel. Cupro Entonces. Estas vas a una tienda de numismática. Y te las compran por kilo. Y el kilo en estas monedas. Ya, aquí dice 200 pesos. Pero quítale dos. Tres ceros, que era cuando, pues esto valía algo pues, quita de tres ceros, quedan dos centavos, entonces, por eso las venden por kilo, <risa> las compran por kilo, entonces, voy a, a buscar una de las monedas de estas, la que mejor conservar esté que creo que va a ser esta, de 200 pesos, del mundial del ochenta y no, ahí, del mundial del 86 tengo muchas de estas, las puedo vender hasta por 5 pesos Y a lo mejor si me las compran por 5 pesos Pero por 3 mil pesos No, pues aquí yo me hago millonario con, <ríe> con tanta moneda Vean ¿Dónde quedó? Así rápido, rápido ¿Dónde quedó el imán? Ah. Moneda que se pegue A un imán este es un imán, aquí tengo otro pequeñito, moneda que se pega al imán, es fierro, ¿Sí? estas me, me hicieron tranza, me estafaron con estas, las conseguí en un mercado, pero son chinas, entonces moneda de níquel y, y cobre no se les pega, no se les, no se les pega al imán, y a la plata, pues mucho menos, no, es que esta ya está cápsula, les hice un video, hice un video de cómo comprobar si es plata o níquel, o cuproníquel, el imán. Ustedes tienen que poner el, el en ángulo unos 30 grados, 20 grados, y poner un imán. Si el imán se va despacito, así despacito, por la moneda, sin, sin la cápsula, ¿verdad? se va despacito, es, es plata. Si se cae así de repente, es, es cuproníquel. Aquí ahorita no puedo mover la cámara porque la tengo en un un triple. Pero igual les hice un video donde les explico. Si quieres saber si tu moneda es plata o cuproníquel. Ahí lo, lo pueden ver. Es, eh, hice páginas de... Separando todos los videos de Dragon Ball. De numismática. De videos de marcianos y todo eso. Ya está todo dividido. No tengo un revoltijo. Por si alguien le interesa pasar ahí a ver. Esos, esos videos. Ahí están. Y ahí está también toda mi colección de billetes. Todo. Todos los billetes. Está muy chido. me gusta mucho, y más este, Déjese, lo, lo saco. de hecho le, le dije al de numismática a la tienda, oyes, quiero conseguir un billete, no sé si tú lo tengas, uno de cinco mil pesos, pero no, yo tengo este de colores, yo quiero el otro billete, es uno de cinco mil pesos, pero parecido al color de este, ¿Sí? igualito, pero de este color, no, ¿cómo, ¿cómo de colores? Y dice, oye, pues no quieres de numismática. Debes saber que hay billetes de 5,000 de colores. Ah, no, sí, pero... No, no tenemos. Como que ya se quiso ahí defender. Pero sí, sí hay. Ahí yo lo tengo, pues, obviamente. Y muy pocos lo tienen ese billete. Es, de eso sí muy poquitos de impresión. Yo creo que le vamos a dejar, amigos, porque... Tengo que ver todo el puñote de monedas. Va a salir este ver cuál es la mejor, y ponerla en su, en su de este cartoncito, bien amigos, pues los dejo porque ya, ya nos vamos a ir a comer, nos vamos a poner a comer, o que acabo de llegar el trabajo, Sábano Recio pues, al rato me pongo a jugar un rato, ahí el que quiera seguirme, voy a jugar Tomb Raider, que si quiera ver cómo se juega, o no sé, sí, yo creo que sí, Tomb Raider mejor, porque es que el gran turismo es de carros y la neta me estresa más el, el, el de los carros. Y ahorita quiero desestresarme. Nos vemos, pasen buen día y mañana los capítulos de Dragon Ball. Acuérdense, nos vemos. Bye.